Sí, totalmente, es, es algo magnífico oh, Y hago una, un recalco más sobre NEMBET Actualmente el equipo de, de International House of Music se está entrenando Y ahí voy yo también, yo ando de Metiche por donde sea Aprendiendo el programa NEMBET porque queremos no solamente nosotros superarnos Pero queremos dar mejor servicio a usted Y NEMBET, el, la liga que está haciendo ahorita con personas me parece algo muy eh, beneficiario para todos y nuestros proyectos Al final del día como músicos lo que queremos Es que nuestra música, música salga Y si tenemos que evitar Firmar contratos con empresas Patitos o X ¿Por qué no hacerlo nosotros mismos profesionalmente? Muy bien ¿Están listos? Soy Espinosa. ¿Tú hablas español? Sí, yes, Brian, vengan a <risa> First off, thank you very much, Oscar International House Music Group. For your Every, thank you guys for hosting. A wonderful event it always is. Fantastic year. Thank you for um, and making sense of it and uh, showing us the, the complete package, as we say at. Rift release, you know, Google will help you from the very beginning and we'll get your music out on the internet. Uh, they're based in Baton Rouge, so there's a good chance there might not be. Um, but there is a good chance, I actually don't know the Rift Yeah, yeah, what's that? Por organizar este evento, al organizar este evento, les digo algo, haciendo una búsqueda en internet, ya lanzaron la página Presonus para Latinos, así que la puede buscar en internet, está en Facebook precisamente y es nueva. Toda la información que va a ser publicada en inglés por Presonus también va a ser publicada en español y ahí nosotros estamos también metidos como uno de los distribuidores de, de, pres, de Presonus. Uh, I found out online that we have a personas for Latinos, so, and it's by personas, and um, I actually have the direct connection with, with your social media director, and we're working together. Entonces, es legítima, es legítima esa página, búsquenla, va a ser la misma información en este momento. Fantastic. All right, well, thank you, and um, let's get this uh, raffle going americano, Numbers. One thirty. No employees. Oh, but I can win, right? I said nine. José Luis Carpintero. <laughs> Jose José Luis. ¡Muchas felicidades! Estoy segura que le va a ser de mucho beneficio. De nada. Ahorita vamos a tomarnos una foto ahí arriba, ¿ok? Gracias. La vez pasada tuve... ¡I don't mind! La vez pasada que dimos una, también se lo ganó alguien que le hizo buen uso. Está ahora usándolo, grabando desde su casa. Así que, felicidades a todos. Gracias por hacer tiempo. Eh, síganos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram, estamos en SoundCloud, ya estamos en Embed, estamos en YouTube también, y siempre dándoles la bienvenida aquí en su casa de música. Estamos en internet, iHomi.com, que significa International House of Music, Inc. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches.